Patrón, muchas gracias. Con mucho gusto, niña. Gracias, patrón. Con mucho gusto, Mari. Ay, patrón, es que nosotros le queríamos pedir un favor. Cuénteme, ¿qué sería, Mari? Es que mi novio y yo vamos a entrar a estudiar agronomía en la universidad. Y nos toca de lunes a viernes. A ver si usted nos puede colaborar con eso, ¿sí? Para salir después de la una para ir a estudiar. Uy, Mari, ahí sí me la pone muy difícil. Yo les puedo colaborar los fines de semana. Pero entre semanas, ¿no? Ay, señor, haga una sesión. Es que nosotros queremos estudiar, queremos hacer algo diferente. Yo sé, muchachos, pero yo solamente les puedo colaborar el fin de semana. Es todo lo que puedo hacer por ustedes. Bueno, señor. Con permiso. Sí, mi amor, yo se le dije que eso no era buena idea. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Eso es perder el tiempo. Yo sé, mi amor, pero no nos podemos quedar toda la vida trabajando en esto. Tenemos que buscar la manera de salir adelante juntos, mi vida. ¿No cree? Pues sí, pero eso es para gente que tiene plata y tiempo y nosotros dos no tenemos ni de la una ni de la otra. ¿Y entonces? Yo sé, amor. Pero vea, hagamos una cosa. Vaya usted a estudiar y yo me quedo trabajando. Y cuando usted termine de estudiar, usted me ayuda a mí. ¿Sí? Y entonces, Mari, ¿a qué arrimo por Osepa en la fiesta, Adriana? No, mami, yo no puedo dar mejos gustos. Ahora me toca ir y pagarle el estudio a mi novio y pagarle los dos parciales que perdió. De hecho, me toca conseguir quien me preste 200 para la comida de esta quincena, ¿yo? <risa> Ay, mija, soy duro, ¿yo? Vea, sí. hablamos más tarde. Bueno, chao, mija. Uy, Mari, delicado. Trabajar cinco años al sol. Para pagarle un estudio nombre. No, mi hija. Su novio de ganó fue la lotería. Eso no lo hace sin usted. <risa> Eso no lo hace sino el amor, mi hija. Él y yo ya llevamos cinco años y tenemos nuestros planes. Además, no nos podemos quedar toda la vida trabajando bajo el sol, ¿o no? Pues sí. Usted tendrá la razón, ¿no? Uy, patrón, muchísimas gracias. Con este dinero voy a poder pagar el último semestre a mi novio. Muy agradecida con usted. Mi Dios me lo bendiga, yo. Estamos para servirnos, Mari. Muchísimas gracias. Con permiso. ¿Sí, mi mijo, Una mujer así es que usted necesita en su vida. Una mujer que le aporte y no que le quite, Oye, mi mijo. Niña, ¿me acompaña a la vecina por favor? Buena, señora. No, Mari, yo nunca me voy a cansar de decirle a usted lo que usted hizo fue cometer un gran error, porque ayudar demasiado a una persona en estos tiempos, eso no es negocio. Eh, pero ustedes por qué son así, ¿sí ve? Por eso no me gusta contarle mis cosas a nadie. Ya me tienen aburrida, ¿sabe qué? Preocúpese por su vida, que de la mía me encargo yo. ¿Quién era? Tranquila, mi amor. nada no importante. Mi amor, ¿dónde vamos a ir a celebrar nuestro primer aniversario? Donde tú quieras, mi amor. ¿Mm? Tú sabes que siempre ha sido el amor de mi vida. Tú te lo mereces todo. Ay, tan lindo, mi amor. Por eso es que cada día más me enamoro de ti. Sí. Aló. David, ¿qué es lo que está pasando, mi amor? Hablemos, ¿sí? Ve, hazme un favor, ¿sí? Deja de llamarme tanto. ¿Es que vos no entiendes que yo no quiero estar más con vos? ¡Eh! Deja tanta llamadera, hombre, que me tenés estresado. Mejor dedícate a coger maíz, que eso es lo único que vos sabes hacer. ¿Qué? Usted no me puede hacer eso, David. Yo a ti te pagué el estudio. Usted no me puede pagar así. ¿Y a mí qué me importa? Trabaje y estudie que usted todavía está muy joven y ¿sabes qué? Deja tanta insistidera que es una mujer, se le ve muy feo. Suerte pues. ¡David! ¡David! Vea Mari, yo le voy a decir algo. Dios sabe cómo hace sus cosas. Usted perdió cinco años de su vida, pero más perdió su novio, porque perdió una buena mujer. Las cosas como son, usted nació para grandes cosas, eso sí se lo aseguro. Pues sí, pero ¿quién va a volver el tiempo perdido? ¿Eh? Eso vale más que el dinero, ¿o no? David, mi amor, necesito que hablemos, ¿sí? Ya te dije que no te quiero ver, ¿es que no entiendes o qué? Yo ya estoy con una mujer linda, una mujer que vale la pena. No como vos, que solamente te dedicas a comer como cerdo. ¡Lárgate! Bueno, hoy quiero brindar por Mari. ¡Mari! Porque ningún hombre vuelve a humillarla de esta manera. Sí, Mari, así es. Échele tierra a eso. Que mejores cosas han de llegar. ¡Salud! Bueno, David, estas 200 detalles de tierra nunca han sido sembradas. Ahí se la entrego para que inicie el proceso, ¿vale? Ah, bueno, señor. Patrón, y le quería dar las gracias también por confiar en mis capacidades, ya que son muy pocas las personas que me han dado la oportunidad. De nada, David. Para eso es que estoy a uno, para tener oportunidades en la vida. Buenas tardes. ¿Cómo está, patrón? Bendiga, papá. Dios no lo bendiga, mijo. Para, y me permite un momento. Necesito que vea un detalle de la finca. Claro que sí. Hablamos ahora, David. Buenas, señor. Ay, David, yo no te guardo rencor. Eso es para cobardes, pero fueron cinco años muy difíciles de mi vida. Y te digo algo, lo que viví contigo me sirvió para darme cuenta que uno nunca termina de conocer a las personas. Y también me sirvió para entender que no hay mal que por bien no venga. Y que es pecado ayudar demasiado a una persona. Suerte en tu vida y te deseo lo mejor. A todo malagradecido. Se le olvida a quien lo ayudó, pero la miseria le ha de refrescar la memoria, y tendrás que aceptar que todo lo que das en esta vida te ha de regresar pero multiplicado, porque esta vida es como un restaurante, y aquí se sirven varios platos, pero al final tendrás que pagar. Soy DJ Broly y si este video te gustó, compártelo. Y no olvides comentar.